Hola, soy Javier Guerra y ahí abajo está Daniel. <ríe> y vamos a grabar una hostia, Bueno, si me caigo. ¿Ya? ¿La has dado ya? Sí. Voy. Vamos a presenciar una locura que puede acabar en suicidio. Quizá acabe en suicidio, saldrá bien. ¡Loco! ¡Quédate, que quédate, quédate, que quiere? ¡Un salto, un salto, un salto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!